en este video tutorial vamos a aprender a crear efectos. Seleccionamos el Ideabase texto, ponemos un título. En el cuadro de texto colocamos el cursor y hacemos clic sobre el botón efectos. Seleccionamos la primera opción acordeón y aceptamos. Podemos cambiar los encabezados y los contenidos. Lo que obtendríamos sería un efecto estético. Si queremos añadir una nueva línea, nos colocamos sobre el cuadro de efectos, escribimos y el título lo marcamos y seleccionamos el encabezado tipo 2. Excel nos creará una nueva línea. Si queremos cambiar de efecto colocamos el cursor sobre el cuadro de los efectos y hacemos clic en el botón. Aquí podremos seleccionar si queremos un efecto tipo castañas o por ejemplo un efecto tipo paginación o carrusel.